El segundo año, eh, año pasado que lo pusimos en marcha, eh, 240.000 inscriptos entre alumnos, docentes y asistentes escolares. Hoy, eh, abierta la inscripción, hace pocos días ya van más de 131.000 eh, y seguramente va a ser un dato eh, importante, creemos que va a ser superior al año, al año pasado. Deseamos plenamente que tengamos eh, un año de presencialidad completo eh, y esto seguramente va a marcar eh, la posibilidad de tener el despliegue eh, del boleto educativo en toda su potencialidad, tanto en lo, en lo urbano como, como lo que se ha dado ya el año pasado en más de 23.000 participantes del boleto eh, educativo rural. Eh, una modalidad diferente a la que estamos acostumbrados en las ciudades, que tenemos las distintas líneas en muchos lugares allá no hay líneas, eh, se tiene que generar algún esquema de movilidad eh, con las comunas, con algunas municipalidades, para tratar de garantizar que se pueda llegar eh, a las escuelas de campo, que se pueda llegar desde el campo a las escuelas de los pueblos, y el movimiento también entre pueblos eh, eh, cercanos donde no hay colectivos. Entonces allí también se cubre eh, con el boleto educativo la posibilidad de que docentes, eh, auxiliares y fundamentalmente los estudiantes de todos los niveles eh, puedan estar asistiendo. Es una inversión muy fuerte de la provincia con el deseo de eliminar eh, barreras, de quitar obstáculos en la formación de nuestra gente. Queremos, deseamos que desde la incorporación que hemos hecho desde el inicio de la gestión de la sala de cuatro años, universalizándola, podamos tener en esta provincia la mayor cantidad de alumnos de alumnas que terminen la escuela secundaria, formados para su inserción laboral, eh, formados para seguir una carrera universitaria y una carrera terciaria. Nosotros creemos que el boleto es una, es una herramienta que suma eh, a la valía de la educación como, como igualadora, por lo cual el deseo de de, de nuestra gestión era ponerlo en marcha para generar eh, esa herramienta tan valiosa. Eh, seguramente hay situaciones económicas fuertes, duras, eh, en lo cual la ayuda eh, para estudiar a la familia eh, se hace necesaria, se hace más que importante. Eh, solamente en Rosario eh, una familia con dos chicos eh, suma casi 5.000 pesos de boletos eh, con, con la asistencia eh, a la escuela cotidianamente. Eh, lo podemos trasladar a, a otras instancias donde el, el viajar eh, o volver a tu casa eh, cuando no sos de, de la ciudad donde están las universidades, eh, no siempre se da. Ahí se rompe un vínculo con familia, con amigos, que es, es fundamental mantener en esta, eh, en esta edad. Yo creo que es una herramienta que además a partir de ahora suma para otras instancias educativas y de capacitación laboral, por ejemplo, eh, en los centros de formación para adultos, en las escuelas de enfermería, eh, donde el que estudia, el que enseña, y el que trabaja en un establecimiento educativo, no paga. Eh, y lo hacemos realmente con una inversión, porque queremos a nuestra gente formada. La, la región, la provincia, el país, eh, que mejor preparada tenga su gente, es la que va a tener... Eh, la mejor posibilidad de desarrollo, la mejor posibilidad de un desarrollo con, con inclusión y allí Santa Fe tiene que marcar eh, una punta realmente importante.